BIOGRAFÍA DE GUILLERMO PORTAVALES José Guillermo Quesada Castillo, más conocido como Guillermo Portavales, Rodas, Cuba, 6 de abril de 1911, San Juan, Puerto Rico, 25 de octubre de 1970, fue un compositor y guitarrista cubano que popularizó entre los años 30 y 60 la guajira, un estilo cubano de música campesina. Sus lánguidas, melancólicas y líricas guajiras, así como su estilo elegante de cantar, lo hicieron popular en toda América Latina. A los 11 años, Portavales comenzó a trabajar como asistente de una imprenta en Cienfuegos. En 1928 hizo su debut en la estación de radio CMHI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 el estilo y lo denominó guajira de salón. De esta forma interpretó temas bucólicos de la vida del campesino cubano o guajiro, como se le llama, por cantaba y tocaba guitarra y se acompañaba de bajo, percusión y una guitarra, que hacía las veces de requinto. Su guajira resulta una exquisita mezcla rítmica con los elementos de bolero y son. Portavales va a Puerto Rico en 1937 y le gusta tanto que permanece por dos años realizando presentaciones en radio, clubes y teatros. En 1939 se casa con la periodista puertorriqueña Ara Mina López, con la que retorna a Cuba ese mismo año. Por muchos años Portavales realizó numerosas giras por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Nueva York y Tampa. Ya en La Habana Portavale realizó presentaciones en vivo con el trío Matamoros. En 1953 finalmente se instaló en Puerto Rico, desde donde siguió grabando, realizando presentaciones y giras al exterior. El triunfo de la Revolución Cubana lo encuentra radicado desde el años en Puerto Rico y, aunque realizó grabaciones en 1960 en Cuba, asumiría una postura crítica con el régimen revolucionario expresada en términos discretamente poéticos. Portavales murió trágicamente en San Juan de Puerto Rico el 25 de octubre de 1970 a consecuencia de un accidente automovilístico. Sus primeras grabaciones se encuentran reeditadas en el disco compacto Guillermo Portavales, el creador de la Guajira de Salón, 1937-1943, Alba y de mi carreta, tumbado TDC-084. También existe la grabación Guillermo Portavales, El Carretera World Circuit UCD 023, donde se incluye material de tres diferentes sesiones en los años 60. Estilo y legado. Su repertorio, en un principio muy amplio, más tarde se especializó en lamentos y guajira, son unidos con un poco de guaracha.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 aunque como compositor no tuvo la trascendencia de su coterráneo Nico Saquito, las composiciones de Portavales presentan una excelente calidad y siguen siendo populares hoy día. Cuatro de sus más notables canciones son El Carretero, Nostalgia Guajira, Cuando salí de Cuba y Cumbiamba. Su voz y su técnica como guitarrista se perfeccionaron sustancialmente con el paso de los años, la calidad de su voz, su pureza y su de evocación de emociones, así como su calidad instrumental, fueron una influencia importante en la nueva generación de músicos. Gracias por tu visita al canal, vuelve pronto.